Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien, pero las tiendas de mi barrio se han portado mucho mejor. En el mismo espacio que una gran superficie crea un empleo, las tiendas de mi barrio crean cinco. Se han portado mucho mejor con el medio ambiente que las cosas que viajan a grandes distancias. Sus impuestos se han quedado aquí y no han terminado en un paraíso fiscal. No se han dedicado a apretar a los proveedores, ni se han diseñado para que consumamos sin control. Han distribuido mejor la riqueza, le dan vida a mi barrio, hacen que mi ciudad sea mi ciudad... Por eso os pido que todo lo que me traigáis, en lugar de traerlo, lo compréis aquí. ¡Os quiero!